Sí, Muchísimas gracias porque la verdad que me lleva muchas herramientas para trabajar en mi marca personal y llegar a todos.